las ciudades, los pueblos, la zona van cambiando, van creciendo y lo que comenzó hoy como residencial quizás esa calle de mi pueblo se convierte en muy comercial. Que hago un edificio de apartamento en donde una edificación en donde no todos los muros de ese diseño aguantan peso. Antes entendía que todos los muros de los apartamentos como que aguantaban peso. Antes se entendía como que todo tenía una responsabilidad estructural y como que no es así. Porque eso que yo comenzó una vez como un apartamento de, de renta para pa, pa familia, mañana saco la familia, lo redivido y lo convierto en una farmacia. Porque si el apartamento me daba 15, la farmacia quizás me va a dar 40. Y lo que me estoy dando a la farmacia, porque ya la zona se llenó de personas, pero en ese radio de 5 kilómetros no hay farmacia. O sea, lo tenemos que pensar desde el primer día. Ya yo sé que va a cambiar el efecto, lo voy cambiando, ya sea uniéndolo en los lados, o hacia arriba o hacia abajo, pero va a cambiar. Me preparo para eso y así hago un diseño de apartamento para asentar con el concepto Mimes.